Después de no haber ganado el viajecito en el capítulo anterior... Ojalá me gane ese viajecito para por fin confesarle mi amor a la cuquina. ¿Crees que Jeringas ahora sí pueda declararle su amor a la cuquina? ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué tan agüitado? Es que ya se acerca San Valentín, bro. Y pues la verdad, esperaba ganarme ese viajecito para llevar a la cuquina conmigo. Tranquilo, bro. Pues llévale unos taquitos, Nipex. No lo sé. ¿Crees que quiera? La cuquina no es de barrio. Estás de suerte, Jeringas. Aquí está tu cupido. Tengo el plan perfecto para ti. Oye, bro. Quítate eso. Me la vas a espantar. Sí, ya. Perdón. ¿Cuál es el plan, pues? Por mucha atención, mi Jerry. Vas a ir hoy por la noche sigilosamente. Cuidando que nadie te vea. ¡Ah, hola, jeringas! Obviamente, ocultando tu identidad y con mucho cuidado dejarás una carta en la puerta de la casa de Kukina, y cuando la misión sea un éxito tendrás una cita para San Valentín. Hola, bella dama. Me he tomado el atrevimiento por medio de esta carta de invitarla a una distinguida cena en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de Melikat Para pasar un ameno y relajado momento solos usted y yo. Firma tu admirador secreto. ¡Wow! Por fin se me hizo conocer a mi crush. Seguro entraremos aquí, al mejor restaurante de todo ¿Lista mi cuquina? ¿De qué hablas? ¿Estás bien? Ah, uh, este, bueno ¿Cómo decirlo? Yo Te escribí una carta ayer Y supongo que la leíste ¿Tú eres mi admirador Secreto? ¡Sorpresa! Pues nomás porque se ve bonito El restaurante, te acepto la cita Pues entonces pásale, mija Y pídalos con todo ¿Cómo? ¿O sea? ¿No vamos a entrar a este Restaurante? ¡Wow! Yo creo que no Bueno, ¿ya qué? En uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de MeliCat Mesero, cuatro de chistorra con todo, porfa Para pasar un ameno y relajado momento, solos usted y yo ¿Y para la dama que le damos? Ay, no, lo que me faltaba Pues yo aquí trabajo, morra Ay, X, dame cuatro de Dieta, porfi. En un momento sale su orden Cinco minutos después ¡Ay no! No tienen salsas y cebollas guisadas ¡Qué pésimo servicio! Es que es para lo que me alcanzó ¡Ay no! ¡Qué oso Gasparín! ¡Ven por mí por favor! ¡Estoy en peligro! ¡Ayúdame! ¿Qué trance mi jeri? ¿cómo te fue eh, pues no me quejo me pudo haber ido peor pues pídele a San Michi que no te bloquee la cuquina. ¿Podrá el jeringa salvarse de la bloqueación? Si quieres saber qué pasará con esta historia de amor deja tu like y tu comentario para traer el desenlace de esta historia en un próximo video de Los Michi Locos del Barrio